8. Ventajas de las casas ecológicas prefabricadas. 7. Transporte sostenible. Además, los fabricantes a menudo trabajan con compañías de transporte que utilizan prácticas sostenibles, como la consolidación de envíos para reducir la cantidad de vehículos en la carretera. Otro factor a considerar es la ubicación de la casa y la distancia desde la fábrica hasta el lugar de construcción. Al elegir una fábrica cercana al sitio de construcción, se reduce la cantidad de emisiones de carbono generadas por el transporte. Además, algunas compañías ofrecen opciones de transporte marítimo para casas prefabricadas más grandes, lo que reduce aún más la huella de carbono. Por tanto, el transporte sostenible es un factor importante en la construcción de casas ecológicas prefabricadas.